Tengo que, que decidir momentos en que voy a ubicar la evaluación, tipos, es decir, qué tipología voy a utilizar de evaluación, objetivos, es decir, al servicio de qué, con qué objetivo, con qué finalidad, sí. Tengo que pensar qué agentes, qué agentes van a evaluar, sí. Eh, tengo que decidir con qué instrumentos voy a recoger evidencias de evaluación, sí y qué tareas específicas ¿no? o qué actividades, como queréis eh, llamarlo, voy a poner en juego para recoger estas evidencias de aprendizaje. Es decir, tengo que tomar todas estas decisiones cuando yo planifico una unidad didáctica. Claro, plantearos, ¿realizáis evaluaciones iniciales con finalidad diagnóstica antes de cada tema? antes, ¿eh? ¿Antes de iniciar el tema?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 ¿Aquello donde cae en la estructura cognitiva de mi alumnado? ¿Dónde le va? ¿Dónde? Pues hijo, tal cual entra, cuando sale de clase, tal cual se va. Es esto de, de esta, este palabra que nos gusta mucho a los psicólogos de la capacidad metacognitiva, es decir, de ser consciente de lo que sé y de lo que no sé eh, sobre un tema específico. Es decir, cuando una persona identifica qué sabe y qué le falta por saber, le estás generando un reto. Le estás mostrando, ¿no? pones todas las cartas encima de la mesa y dices, mira, esto lo sabes, pero todo esto que no sabes es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad didáctica, a lo largo de este tema. Tenemos la evaluación continua, que bueno, aquí ha habido formativa, formadora y reguladora. Aquí hay muchos conceptos que, que no nos ponemos de acuerdo. La cuestión es de qué manera ¿no? diseño mecanismos, instrumentos, procesos que me permiten ir recogiendo evidencias de aprendizaje a lo largo del proceso desde un punto de vista formativo es decir que, que me permitan a mí ajustar mi ayuda educativa ¿no? y reventar la programación que tengo que dicho sea de paso tiene que existir porque si no no la puedo reventar por lo tanto tengo que, que poder reajustar estas decisiones que he tomado a priori para que él pueda y ella pueda tomar decisiones a lo largo de todo el proceso ¿sí? no únicamente al final que dices, bueno, al final o, o me das oportunidades de mejora o será muy difícil que yo pueda eh, volver atrás en mi aprendizaje y retomarlo desde donde lo he dejado. Y luego está la, la evaluación final, sumativa, que habitualmente tiene un objetivo de control del aprendizaje, es decir, de si realmente se han conseguido al final del proceso, si se han conseguido los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del proceso. Sí, por tanto, tiene que haber como un, como un proceso de rendir cuentas, ¿no? Es decir, ¿realmente se ha conseguido? ¿En qué nivel se ha conseguido? Y sobre, todo, y, sobre todo, y sobre todo, para aquellos que no lo han conseguido, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ¿qué se prevé para el alumnado que no ha conseguido los objetivos de aprendizaje o el nivel óptimo en relación a los objetivos de aprendizaje que nos habíamos marcado? Esta decisión, esta decisión, por favor, incorporarla ya siempre. Y esto es algo que también cuando, cuando hacemos traspaso interetapas, se tendría que cuidar muy mucho. ¿Sí? Porque, bueno, no, bueno interetapas o, o, o interniveles, ¿eh? Porque cuando te llega alguna vez dices, ya, pero es que yo, yo me toca explicar la división. Si no sabes multiplicar, esto lo tendríais que haber aprendido en tercero. Y yo soy la de cuarto. Yo soy la de las divisiones. Por tanto... <risa> Pues estas cuestiones, que, que pueden parecer, se dan en las aulas y se dan en los centros. Fijaros que las competencias, ¿habéis, ¿habéis mirado el nuevo currículum? Para mí es una oportunidad, si lo sabemos leer bien y utilizarlo realmente como un instrumento de ayuda al profesorado, de verdad, y nos lo tenemos que creer por una vez, eh, posibilita que una misma competencia, si os fijáis, se va repitiendo a lo largo de todos los niveles, con, obviamente con un nivel de complejidad cada vez, cada vez mayor. Entonces yo creo que es el momento de sentarse y decir, venga va, vamos a ver cómo se concreta esta competencia y qué nivel de complejidad en infantil y qué nivel de complejidad en primer ciclo. Y vamos a ver cómo vamos recuperando a aquellos que no consigan el nivel de logro óptimo para ese nivel. Decisión súper importante. ¿Quién va a evaluar? ¿Sí? ¿Quién va a evaluar? Porque aquí entra en el juego eh, de qué manera puedo hacer partícipe al alumnado de su proceso de evaluación. No entraremos en, en el, porque ya las conocéis la mayoría y por tanto no voy a entrar, la heteroevaluación que estoy dicen, pues si es la evaluación de toda la vida. Bueno ya, pero se llama heteroevaluación, que es la que realiza el profesorado, del nivel de aprendizaje del alumnado, ¿sí?, heteroevaluación. Podemos combinarla o no con la coevaluación. La coevaluación es una evaluación que se puede llevar a cabo entre el propio alumnado o entre el profesorado y el alumnado y, por tanto, pactar eh, el proceso de evaluación de manera conjunta y compartida, ¿sí?, Está la autoevaluación, que es precisamente cuando el propio alumnado toma decisiones sobre su propio proceso de evaluación. ¿sí? Por tanto, eh, lo haces partícipe de esta toma de conciencia, es decir, puede estar muy bien planteárselo para tomar conciencia y tomar decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. ¿sí? Y ahora viene una nueva modalidad, que está muy poquito explotada, pero como, como lo ha comentado, lo has comentado Íñigo, porque me ha parecido que decías que, que también sé un poco de cooperativo, gracias, pues viene de, viene de, de los estudios de cooperativo. ¿sí? ¿Qué es lo que denominamos? Que, que dices, pues oye, no os habéis lucido nada con el nombre, es verdad, tenemos encontrado algo mejor, pero claro, pero, es que el nombre hace la cosa. Y es lo que denominamos regulación social compartida. Y dices, uy, pues sí, va a ser que no se lo, nadie de aquí, pues aquí nos vamos a acordar de esto eh, mañana. Pero os explico, os, os explico el sentido porque es brutal. Eh, fijaros, cuando yo planteo una situación cooperativa a resolver en equipo, que quiere decir, hago un pequeño paréntesis, quiere decir que se requiere una participación equitativa por parte de todo el alumnado, y una interacción simultánea, es decir, comunicación y ayuda mutua, ¿sí? estas son las condiciones para poder cooperar. Yo puedo plantear que el tipo de evaluación de esa actividad sea mediante regulación social compartida. Mirad qué fuerte, ¿eh? o sea, os, os va a cambiar la vida. ¿Qué es la regulación social compartida? Es que yo me autoevalúo en relación al otro. ¿Qué he hecho yo para que ella aprenda más y mejor? ¿Cómo me he corresponsabilizado de su aprendizaje? ¿En qué momento la he avisado de, recuerda que tienes que traer la tarea hecha para mañana? ¿Recuerda que no sé qué? ¿En qué momento yo no me he enfadado cuando le he tenido que explicar siete veces lo que no entendía? La última decisión que tengo que tomar son qué instrumentos puedo utilizar. Claro, aquí... Pf, Muchos, pero dejarme nada ¿eh? ya me quedan tres minutos, no dos. Pero solo desmontar desmontar eh, ideas que tenemos felices en relación a diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando yo digo voy a utilizar como instrumento una rúbrica. Que el, eh, el instrumento de evaluación no es la rúbrica. La rúbrica es el instrumento de valoración o de calificación. Pero a lo mejor si yo mediante la rúbrica lo que estoy evaluando es una expresión oral, el instrumento de evaluación es la expresión oral, ¿se entiende? ¿Se ent entendemos esto, es decir, utilizamos mucho, por ejemplo, eso voy a, utilizar, voy a utilizar, rúbricas. Ya ves que la rúbrica no es un instrumento de evaluación. Me encantan las caras de decir, perdona, o sea, <ríe> me acabas de destrozar. Claro, por ejemplo, yo utilizo la rúbrica para eh, valorar una redacción. El instrumento de evaluación es la redacción, es lo que me permite recoger la evidencia de aprendizaje, ¿se entiende? La evidencia, eso es lo que es el instrumento, la rúbrica lo que me permite es puntuarlo, valorarlo, ¿sí? decir hasta en qué nivel se encuentra esa redacción.